una cosa así. ¿Vos sabés lo que yo me angustié? ¿Vos sabés lo que yo me angustié? No, no me puedo calmar. No me puedo calmar porque no entiendo lo que hicieron. No pueden hacer eso. Roberto casi se muere de tristeza con lo que inventaron. No entiendo. Ustedes no entienden lo que pasa, ¿no? Cuando a una persona se le dice eso. No, no, no. No lo pueden entender. Además, ¿cómo lo van a obligar a estar con Blanca inventando una cosa, una mentira? No entiendo. No, no lo podemos ¿Entonces? obligar. Pero Antonella quería una familia unida. Y yo también. No te vayas, vos, vos, vos como no terminás todavía, ¿eh? No, no, no, Tienes no, razón, no. Tiene razón, tienes, ¿Tienes razón, razón. Es que tiene razón, no, yo no voy a avalar una mentira semejante. El, el fin no justifica a ver, los medios. A ver, yo porque el que cante así y después haga esta bueno, tremenda... ¿Podés dejar que los demás arruinen su vida y nosotros la disfrutamos un poquito? ¿Eh? Ah, no, la relajación que tenés es una cosa que no se puede creer. ¿Que la no, no sé de dónde la realidad. sacaste. Ah, no, no es sospechoso, ponga, es sospechoso. No, ¿Bailás conmigo? Sí. Cuando pienso en ti... No, no puedo creer lo que hicieron no puedo permitir que engañe a papá de esta manera, Anto. Eh, a ver, eh, bueno, no es un engaño, así como decir engaño, engaño, ¿entendés? Eh, lo que pasa es que él está re feliz, Facu, y mamá también. Y esto, la enfermedad de mamá, es la excusa perfecta que él tiene para para animarse a quererlo otra vez. Pero así lo están obligando, Anto. No, no, no lo estamos obligando. Mira, papá estaba lleno de resentimientos y de recuerdos feos del matrimonio con mamá. Y todo eso no, no lo dejaba a ver que. ...que le sigue queriendo a ella. Pero tienen que darle la oportunidad de elegir... ...si quiere quererla o no. De elegir si quiere recuperar o no a su familia. ¡Pero antes. obvio que quiere! ¿No te das cuenta si él vino por nosotros? Mira, Facundo... ...vos mejor callate la boca. Porque si llegas a abrir tu boca... ...puedes arruinar la felicidad de todos nosotros. Así que pensá muy bien... ...qué es lo que vas a hacer. Feli. Feli, necesito que hablemos un segundo. ¿Puedes parar un segundo? Bueno, ¿qué? ¿Por qué me pegaste? Te pegué porque no soporto todo lo que me hiciste. ¿Por qué tenés que burlarte así de mí, Gonzalo? ¿Aparte me das a negar lo de la apuesta? ¿Vos no apostaste a que nadie me besa por ser bicho? No. No, no, no. Te juro que no. La apuesta. Yo estaba hablando con mi hermano y, y lo que le dije fue que... Vini que vos no le ibas a dar bola a Vini. ¿Sí? A mí me parece que es mentira lo... eso. Porque a mí Vini me dijo todo lo contrario, no sé. Bueno, yo no sé qué te habrá dicho, Vinny, pero te, estoy, te juro que lo que te estoy diciendo es verdad. Sí, qué lástima, pero no te creo. No te creo, después de todas las cosas horribles que dijiste de mí. ¿Qué es eso que le estás contando a Luciana? Que te da vergüenza que nos vean juntos, que soy fea, que soy tonta. Yo no hablé cuando estaba con Luciana. F fue ella la que dijo todas esas cosas de vos. Me hizo preguntas y... Fue no pues dije... ella. ¿Y vos me defendiste a mí? ¿Vos dijiste algo después de todo lo que dijo? No. Bueno, Ahí está. ¿Por qué no vas y salís con Lucas en linda pareja? Salís con ella, que seguramente se van a llevar mucho mejor. O si no, ponete de novio con una de las actrices que pasen por vos en la novela. En serio, yo creo que te va a ir bien. En serio. Feli. ¿Qué? ¿Qué una última cosa. ¿Qué? ¿A vos te gusta Vini? Mira, Gonzalo, no te voy a contestar eso. Pero lo único que te puedo decir es que. El no se rió de mí como oh, si sí, te reíste de mí. Ese bien. Bueno, sí, yo estuve mal con inventar lo de Blanca. Y no sé si lo volvería a hacer. Salvo que eso sirva de algo para que mis papás vuelvan a estar juntos. Mm. No sé. ¿Estás segura vos? Sí, segurísima. Aparte, no sé por qué mi mamá me habla así. Bueno, está bien, nosotros somos chicos. Pero los grandes también cometen sus errores, ¿no? Hola, uh -huh. vale, chicos. ¿Cómo andan? Hola. Todo bien. Por chicos sorry. saben algo de Blanca? Eh... Sí. Sí, sabemos la verdad y se las vamos a contar. Pero por favor, le pedimos que no se lo digan a nadie. ¡A nadie, a nadie, a nadie! ¿Qué verdad? Eh... Blanca no tiene ninguna enfermedad. Ella está bien. Fue toda una mentira. ¿Qué? ¿Es verdad eso? Sí, sí, sí, es verdad. Pero por favor, chicos, no se lo digan a nadie, a nadie. Lamentamos a Antonella y yo, porque, bueno, ella quería tener a sus papás unidos y, y yo también. Pero cierran la boca. No, Patito, perdón, pero no. no nos podemos guardar una cosa así. Es un tema muy delicado y los chicos están muy preocupados. Sí, es verdad, es muy grave lo que hicieron. Lo último que supe es que Ángela contrató uno de los mejores abogados del país para que la defienda. Sí, me comuniqué con él, pero la verdad que me dijo que no quiere que yo la vea. No me insistas, Maca. Ya fui a verla a la prisión una vez. Sé que vos también fuiste y no quiere verme. Así que no, no... Está en todo su derecho. No, no... Bueno, está bien. Dale, te espero. Un beso. Chao No hay caso Mi hermana, con todo lo que le pasó No va a cambiar nunca ¿Y no? Y no, Ana, así que no te preocupes más No puedes hacer nada, ya está ¿Qué te parece? Si nos alquilamos una peli Y nos pedimos una pizza Y nos armamos así un plan las dos ¿Te va? Si de paso invitamos a alguien más ¿Qué? ¿Por Hernán lo decís? No, amiga Hernán te quiere a vos para mí está muy difícil. Ay, yo no puedo creer. Si sos hermosa, majo, que está <risa> ciego ese hombre. Bueno, Fito es hermoso también, y sin embargo ni lo mirás porque estás pensando en Leandro, ¿no? Hola. Hola, Ana, soy yo, Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Sí, bueno, en realidad te quería invitar a comer porque. Bueno, quiero empezar de cero con vos, que limemos asperezas, que dejemos todos los rencores en el pasado y, y nada, que. esté todo bien, no sé qué te parece. Sí, claro. Sí, allá voy a estar. Bueno, te mando un beso gigante, ¿eh? gigante, gigante. Chao. ¿Me pareció a mí o estabas invitando a Ana a cenar? No, no te pareció, la invité a cenar, sí. Es que quiero llevarme bien. Quiero estar bien con la gente. Quiero aprovechar y llevarme bien con todas las personas que pueda Dentro de mis posibilidades, con la mayor cantidad de gente posible Porque con lo que pasó con Blanca Yo reflexioné y me di cuenta que hay que vivir mejor Hay que vivir de otra manera no se le puede andar todo el tiempo la le pasó a Blanca? ¿Qué le pasó a mi hermana? No, no le pasó nada, ¿qué vos lo ah, sabías? No, no, no sé No, es Antonella y Patito que inventaron Que Blanca tenía una enfermedad terrible, te digo... Tocate, porque no. ¿No? no, y no. Pero todo mentira. Está bien. Y que le quedaban pocos días. No, paura. Pero ¿cómo se les ocurre a estas No, chica porque decían que querían que Blanca volviera con Roberto y que Leandro no me celara más a mí con lo del restaurante. Sí, bueno, pero no son cosas de no, hacer. No, la verdad realmente. que no. No, Tenés yo que te poner juro, ahí un No, no, lo puse. La verdad yo te juro que lo no. que me enojé. No sabes cómo me puse casi le agarro de las mechas, zapatito. Pero después, no sé, me di cuenta que Facundo y Antonella nunca tuvieron una familia. Se criaron así solitos, no saben lo que es una familia. No, y, yo que se, bueno, igual, si alguien te dice que a tu hermana le pasa algo. Nada. Ni te asustes porque es toda mentira. Está bien. ¿Y con el trabajo del bar, qué vas a hacer con lo del restaurante? No, el restaurante lo, lo dejo, ah. sí, ya lo decidí, lo voy a dejar. Quiero estar con mi familia, mm. quiero que seamos felices todos juntos, sí. darles todo, mi energía, mi tiempo, todo sí. para ellos. Para no, mí. me parece bien. La sí, verdad ¿no? una aliviosillera ahora porque... Ah, pero ahora tengo que pensar qué cocinar, qué hacer Porque me tiene que salir bien la cena Porque, digo, si quiero empezar bien con Ana, tengo que... Sí, claro. Además, voy a aprovechar para pedirle disculpas pero... A Patito y a Leandro, que no los estuve sí. Tratando bien todo este último tiempo Quiero demostrarles que cambié Que soy una nueva Carmen, pero que cambié sí. de verdad Eso sí. para ya sé, ¿veniste el libro? ¿Sí? No, pero leer una receta, una no fiesta... ¿no? Me da pena dejarte sola, Majo. Vení conmigo. No, a mí no me invitaron. No me gusta. Bueno, entonces yo me quedo. Ay, no sé, no tanta Ana, anda. Por favor, ¿cómo te vas a quedar? Eso sí te voy a pedir. ¿Me prestas tu habitación así vio la tele que mi tele se rompió? Sí, obvio, por supuesto. Listo. ¿Cómo puede ser que lo de la enfermedad de blanca sea mentira? Es así, Sandy. La mamá de Antonella y Facundo está más sana que todos nosotros juntos. Antonella hizo esto para que el papá de ella vuelva con Blanca. Usted no, la verdad, es que Patito la ayudó. Que Patito me perdone, pero esta vez se le fue un poco la mano. Sí. Chicoco, a mí me parece que un poco mucho. Sí, sí, la verdad que con esas cosas no se juega. Bueno, esto, esto demuestra que, que Antonella una vez más puede haberse vuelto buena todo lo que quieran, pero sigue siendo bastante, bastante peligrosa. No, no, no, Alan, si vos hubieras querido juntar a tus papás, hubieras hecho exactamente lo mismo, ¿o no? no? Una cosa como hizo Antonella no, Katy. ¿Qué hizo Antonella esta vez? Inventó que su mamá estaba a punto de morirse. Oh. Qué raro, Antonella mintiendo, ¿no? No nos no sorprende a nadie. Bueno, está bien, chicas, mintió, pero tuvo sus motivos. Oh. <risa> ¡Un aplauso! ¡Ahí saltó la defensora de Pobres y Ausentes! <risa> Muy bien. Bueno, chicos, la verdad es que yo tengo cosas más interesantes que hacer que... Bueno, la de ¡Buenísimo! acá. acá. Bueno, Ay, ¿eh? Alguien vio a Vini por acá. No. Interesante hacer. Chicos, yo me quedé pensando, ¿no? ¿Le habrán dicho la verdad sobre este tema, Facundo? Yo quiero pensar que sí, chicos. Si no, sería terrible. Ustedes saben que yo siempre dije que Antonella es tremenda. Pero esta vez no me animo a jugarla. Yo creo que en su lugar hubiese hecho lo mismo. Qué hijo de padres separados no quiere que sus papás vuelvan a estar juntos. Sí, ¿me puedes explicar por qué? Quiero que, se, quiero que me digas si tenés una razón lógica para decirme por qué tuviste que ir a decir las felicitas, que le, le, le, le llenaste la cabeza en mi contra. ¿Por qué? Dame una razón lógica, no entiendo, no, no entiendo lo que haces. ¿Estás segura de que yo... ¿Con quién? ¿Sino? ¿Con quién hablé? ¿Con quién hablé el otro día en la plaza? ¿Con quién hablé? ¿Por qué te metes así en mi vida? No entiendo por qué haces Ay, me eso. Ay, baja el tono, Gonzalo. Yo no dije nada. Solo le dije lo que habíamos hablado. No inventé nada. Lo nene. que vos hablaste, porque yo no dije esas, esas cosas horribles que dijiste sobre ella. Claro, ahora no te pones en víctima, querido. Pero ¿por qué no pensaste antes de hablar? Porque mientras que yo hablaba, vos sentías, nena. Así que que se calla o ¿ok? No quiero que te metas más en mi vida. No quiero. No entiendo por qué. Por qué fuiste a hablarle. Por qué le dijiste. Porque no soporto hablar con ella porque te amo. No, pero yo no te amo, ¿lo entendés? ¿lo entendés? No sé cómo explicártelo, ¿lo entendés? Que no quiero nada con vos, que no me interesás no me gustás, no te amo, no siento nada te veo y no siento nada, quiero que te vayas déjame en paz, no te metas más en mi vida ¡no te metas más! Buena noticia. ¡Volvió a cantar! ¡Puedo cantar! Bien, qué ¡Ah! Sí, no sabes. Yo estaba re angustiada y mi papá me reayudó. Ahora pudo sacar mi voz otra vez. Yo sabía que tu papá lo iba a lograr. Bueno, te vine a avisar porque sabía que vos y todos los demás estaban muy preocupados por este mm, tema. Sí, gracias. Pero de todas maneras nos vamos a ver en tu casa más tarde. ¿En mi casa? Mm -hmm. Sí, tu mamá me invitó a cenar. Bueno. Ah, ¡Mira mi mamá! ¡Qué canchera! Me parece que mi mamá quiere arreglar las cosas con vos. No sé. Sí, la verdad que está muy bien lo que dijo. Y ojalá que se terminen las peleas inútiles de una vez por todas. ¿Ahora qué pienso? Lo que hicimos con Antonella estuvo genial. Eh, genial, ¿no? Sí, genial. ¿Qué hiciste con Antonella? Eh, no, no, eh, con Antonella... Eh, con Antonella, nada, inventamos algo. Una mentidita chiquitita. Pero bueno, todo eso hizo que la realidad se volviera mucho más linda. Eso suena muy bien. ¿no? ¿Sí? Chicos, ¿qué les parece si ensayamos? ¿Tienen ganas? Genial, me encantaría. ¿Eh? ¡Ah, sí! Oh, sí. Mi amor, ¿dónde estabas? Te estuve llamando al celular y no atendías. Ah, sí, lo que pasa es que hoy tuve un día muy intenso y apagué el celular. Ah, ¿estás bien? Sí, estoy muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque en este día... Pues algo muy lindo, lo más lindo que me podría pasar en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Papá y mamá volvieron a estar juntos? No, ¿en serio? Sí. sí. Buenísimo. Ay, sí, todo lo que soñé. Toda mi vida soñé con esto. Ahora, que te dice? Ahora quizá me hago buena. Viste ah. que dice que cuando uno está feliz, cambia hasta espiritualmente. sabes que eso a mí me encantaría. Sí. Mm. Lo que no te va a encantar mucho es... Es bueno, es, es la razón por la cual mi papá y mi mamá... Volvieron a estar juntos. Para. ¿Para qué? ¿Qué hiciste ahora? Eh, ¿Qué hiciste? Bueno, yo inventé una pequeña mentirita. Robert, te juro que jamás soñé con volver a ser así feliz con vos. Te juro que me da miedo soltarte. No tengas miedo, no tengas miedo. Tenés que ser feliz ahora y... Porque aparte nos quedan un montón de cosas para vivir juntos, ¿sabes? Sí, es cierto, es cierto. Qué lindo. Robert, ¿por qué no vendes el restaurante y nos compramos una casa? Una casa enorme, una mansión. Vamos a vivir tan felices sí, nunca, ahí. Pero esta es una casa muy grande y muy sí, luminosa. La... Sí, es luminosa. Y la verdad que no, no, no, no tengo pensado no, vender el restaurante. Ah, bueno, está bien. No lo vendas, no importa, no ah, importa. Bueno. Pero entonces hagamos un viaje juntos. Vámonos a la Polinesia, al mar, a las islas Fiji. Ay, qué felices seríamos en ese mar. Pues bueno, lindo. sí, sí si feliz. es por el mar, eh, digo eso no es lo que nos va a hacer feliz y tenemos un montón de mar por acá mucho más cerca que la Polinesia ¿no te parece? Sí, es cierto no me das caso soy tan feliz con vos y tenemos tantos proyectos la familia estoy tan contenta ¿por qué te pones así Robert? Oh, no. ¿Qué te pasa? Nada nada últimamente estoy estoy un poco sensible pero no no me hagas caso ay pobrecito Robert quiero que sepas que que yo te amo y que soy muy feliz tan feliz como hacía mucho tiempo no lo era <risa> Oh, oh. Te juro que no sé qué hacer, Tami Mis viejos están ahí en el living Recordando cuando eran jóvenes y felices Sí, sí, yo también me sorprendí No sé, cuando los vi ahí juntos Como si fueran una pareja de toda la vida No sé, como, como mis papás Sí, pero no lo son Están así porque están viviendo una mentira Mi papá la trata así hacer mi mamá porque Porque cree que le queda poco tiempo de vida no, pero no digas eso, Facundo. A lo mejor tu papá volvió a sentir cosas verdaderas por ella. No sé. No sé, y esa es la duda que tengo. Y si no es así... Yo tengo ganas de salir corriendo y gritar la verdad, pero... Pero la veo a mi mamá que está tan feliz y... Siento que si hablo, estoy arruinando la única posibilidad que tengo de tener una verdadera familia. O ¿Se das cuenta, Tammy? Sí, obvio que me doy cuenta, mi amor. Por fin podemos llegar a... No sé irnos de vacaciones todos juntos, por ejemplo. Ay, no veo la hora esta Cerquita del mar Para poder tomar sol durante horas ¿Sabes la sombrita más acá, sí, sí, sí, sí Pará, pará Si yo estoy en la misma sabes las ganas que tengo de meterme al mar Y después hacer un fogón con Tami tocando la guitarra? Sí, no. está bien, chicos, tranquilos Pero tenemos que apurarnos Vamos a llegar tarde Vamos a ver el tránsito más pesado Así que sí, apurémonos. Una... Por favor, apuren, apuren Tenemos que pasar por la panadería Comprar masas finas para el té Para tomar el té de las 5 en la carpita ¿Sí? Ay, ¿Qué cena va a ser esta vez qué, ¿Qué pasa, Facu? Te pusiste triste de golpe Sí me quedé pensando en que si me callo y no digo nada, tengo la posibilidad de poder vivir con mi viejo todos los partidos de fútbol que nunca vi y compartir eso con él. Ya me perdí un montón de cosas, Tami. En toda mi vida hay un montón de cosas que no compartí con mis viejos. Y si digo la verdad... Si digo la verdad, me voy a perder de tener una familia. Te juro que no sé qué hacer, Tami. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. <risa> ¿Algo, pía Un jugo de naranja. Natural exprimido, por favor. Bueno, bueno no, no sabía que te gustaba yo Lo practico hace mucho tiempo. Me hace muy bien. Mirá vos, Mirá vos. Sí, a Feli también. Feli es una ¿También? capa en esto. El, el otro día me estaba contando que ella sabe un montón. ¿Tenías que nombrarme a ese bicho asqueroso? ¡Lo arruinaste todo, Vini! ¡Todo lo arruinaste, ¿sabes? ¡Todo! ¡Sos un desastre, Viní! Esa piscina, ¿sabes qué? Esa fielicita me va pa a pagar, va pa a pagar! ¡Lo arruinaste todo. Pensás que cuando estás sola en el escenario, la atención del público está sobre vos. Entonces tenés que moverte armoniosa y tranquilamente. Sí, sí, tenés razón. ¿Eh? Es que no estoy acostumbrada a bailar acá, sola, en el escenario. Yo siempre bailo con mis amigas, no sola. Claro, y es que hay una diferencia notable entre actuar sola y actuar en grupo. Uh -huh. Sí, sí, pero la verdad me encantaría estar con mis amigas acá. Bueno, pero es lo que, lo que te tocó hacer ahora, salir al toro solita, patito. Así que, ¿qué se le va a hacer? ¡Vamos, fuerza! Sí, es el sueño de cualquiera estar acá, siendo una cantante solista, un cantante solista. Pero me encantaría estar con mi grupo, las populares. Bueno, pero acá tenés un equipo de primera. ¿Sí? Ah, siempre te va a acompañar. Claro. Y un equipo que te quiere y te va a querer siempre, aunque seas muy, pero muy famoso ah. Bueno, gracias. ¿Sí? Podés volar sola. es ¿No? eso? Es, es, es, es, es tu, que, tu, tu momento eh. Vamos pues, a volar. Te vamos ¿Va? Va, Hola. Va. Gracias por entenderme y por no obligarme a decirle toda la verdad a mi papá. A ver, mi amor, yo sé lo que sufriste vos por no tener una mamá y un papá juntos cuando eras chica. Y aparte es un tema... De tus papás yo no tendría que meterme Vos sabés que a mí no me gusta la mentira Pero bueno, aparte Si Patito se metió para ayudarte tan malo No puede ser ¿Ah? ¿Perdón? ¿Desde cuándo la medida para saber si está bien o si está mal Lo que yo hago es, Patito? A ver, al fin y al cabo Yo puedo ser bueno cuando me lo propongo A ver, ¿por qué siempre la comparación mía y Patito? Siempre estás comparando, no, no lo me entiendo, No me vas ¿eh? a decir que ahora estás celosa de Patito Mal con Felicita. No sabes cómo estaba, como loco. Encima me acusa de que. de todo, porque aparte Felicita se enojó con él. Y a mí no se me ocurre otra cosa que ir y decirle que estoy muerta con él. Ay, no, Nena. Vos sí estás en el horno, mal, ¿eh? Es que no soporto que él la mire a ella, no lo puedo soportar. Y bueno, qué sé yo, le gusta. Le encanta, tal vez se case. Basta, Venga, pía, amigo, basta, una... ya lo sé. Por favor, ayúdame. No me queda otra, no sé qué más hacer. Yo estoy viendo algo... que podría ser tu solución. Bueno, si le pusieras un poco de onda, claro. ¿Vos estás loca, pía? Yo no estoy de oferta. Felipe. Lo único que me faltaba. Ay, ¿Quién sos? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Ay, a Nene! ¿Qué le pasaba? Nada, no le pasó nada. Te tiró una. esa Ella está muerta de amor por vos. Ah. ¿Muerta de amor conmigo? Por vos está muerta. Yo te la tiro, ¿viste? Así como al pasar. Vos, haz lo que te parezca. Adelante, macho. ¿Conmigo? Chicos, les juro que por primera vez en mi vida no sé qué hacer con todo este tema de la supuesta enfermedad de mi mamá. Pero, ¿qué sé yo? ¿De última el problema lo tiene tu papá o no? Ya no, ¿qué es mi papá? Por suerte, mi mamá está bien. Sí. Pero ¿qué vamos a hacer cuando mi papá vea que a ella no le pasa nada? Y que se recuperó mágicamente, le decís, no sé, que vino el señor y la salvó. No, no, Santi, no da. Mira, yo creo que tendrías que relajarte, Facu. Viví el día a día. Después de todo, son detalles menores. Mm. ¿Qué detalles menores? Mi papá me va a querer matar cuando se entere que todo es mentira. Facu, a ver, estás de novio con Tamara. Tus papás volvieron a estar juntos. Tu, tu hermana está más santa que nunca. ¿Qué más querés? Dale, Facu. Sí. Déjate de dar tanta manija. Ya está. Eh, che, Gonzalo, ¿se puede saber qué te pasa? Nada. Ah, déjenme en paz, no pasa nada. Sigan con lo suyo. Seguro, por me parece a mí porque están medio mal de amores. ¿No? ¿Querés que, que te ayudemos en algo? Me parece que el problema viene por el lado Vini Felicitas. No, el problema es que no quiero contestar ninguna de las preguntas que me están haciendo y me quiero quedar solo y en paz. ¿Puede ser que me dejen en paz? Uf. Está como una nena. Ah bueno. Discúlpame que te lo pregunte, pero sí. ¿vas a floguear mucho tiempo más? No, un minuto, mi amor, ya estoy. No ¿Se puede saber quiénes son todas esas chicas? Amigas, conocidas, admiradoras. Mmm, admiradoras. Todas inofensivas, te lo aseguro, ¿eh? Oh, sí, claro, inofensivas. Ok, todo bien. Pero me encantaría saber qué harías vos en mi lugar. ¿Qué dirías si yo me paso todo el día escribiéndole a chicos que me mandan fotos y me dicen que soy lo más? Seguramente me pondría súper orgulloso de que todos te admiren, pero vos sos solamente mía. Mm, me gustaría ver cómo te tomás vos las cosas en mi lugar. Así ah, es, sí, eso sí, y te mató. <risa> Vos sos un vivo bárbaro Vos ¿Puedes? puedes hacer lo que quieras Y yo no puedo hacer nada Vos puedes hacer lo que vos quieras Además de quererme a mí <risa> ah, ¡Ah, genial, eh, genial. Genial. Ay, ay, ¡Falso Genial, es genial Por ser la primera vez <risa> Bárbaro Genial, no sabés cómo la pasé La pasé re, re, re bien Lo re aproveché bueno. bueno, ahora tenemos que prepararnos para la cena en tu casa ¿Hoy salís? Sí tengo una cita de honor. Chao, chao. Bueno, solito los tres. Si sí, uno sobra, ¿no? ¿Por qué? Somos los tres amigos. Sí, somos amigos, pero hay algunos amigos que son más amigos que otros. ¿Por qué decís eso? Porque en mi caso... Hay uno que siempre pierde, ¿no? Y ese que pierde... ...siempre es el buenudo de Fito. Mm. Cuídense. Mm. Pobrecito. Yo lo entiendo perfectamente. A mí me pasa lo mismo. Y a mí... Sí y no sé por qué. No, pero... Bueno, la cosa fue así. Él vino de la nada, así, y me dio un beso, ¿entendés? Y yo dije, este chico se volvió loco, ¿qué le está pasando? Y bueno, y honestamente, le pegué una cachetada. Porque él tiene que saber que conmigo no se juega, y ni ¿Me entendés? Sí, sí, Feli, te entiendo. Además, yo te avisé, Gonzalo es un trucho. Bueno, sí, pero yo no sabía que iba a ser para tanto, tanto trucho, ¿viste? No hay tanto trucho. Pero bueno, y después me siguió y me preguntó si yo gustaba de vos. ¿En serio? ¿Te preguntó eso? Te lo juro, me preguntó eso. Pero yo le dije, nada, somos re con pinche, nos llevamos re bien, estudiamos yoga, todo lo que quieras. Pero que no le iba a dar el honor de saber la respuesta esa, porque es algo muy importante, ¿entendés? Estuviste bien, estuviste bien, Feli. No puedes dejar que te tome el pelo y después venga y se te haga el galán y que te diga que gusta de vos. Espera, y... Capaz sí, usted ¿Anda, importa. Bueno, no es verdad, tenés razón. Si él dice que le da vergüenza que nos vean juntos, no, ¿cómo va a usted Randy? ¡Qué tanta? Para, para Feli, hablemos claro. ¿A usted te gusta Gonzalo? No sé, no sé qué decirte. La verdad, señor sí, Feli, yo soy tu amigo y no quiero más que eso con vos. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, qué alivio. Te juro que no quería perder mi última oportunidad de bueno, yo te voy a ayudar. Yo te voy a averiguar si él gusta de vos o no. Pero para eso me tenés que escuchar y muy bien. ¿Sí? Yo, yo te escucho. Haceme caso. Vos le llevas el ramo de flores, le decís un par de cosas lindas al oído y te juro que cae rendida a tus pies. Bueno, pero, ¿qué le digo? ¿Eh? ¿Qué sé yo qué le decís? Tiene que salir con vos, no conmigo, mi amor. Dale, anda. Bueno, pero. Espera, voy a ir, me voy a parar enfrente y no me voy a hacer qué decirle. Ayúdame. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo? Te la van a robar, acordate lo que te digo, te la van a robar, apurate. para vos ¿Para mí? Sí Son para vos Porque Las veo y, y me hacen acordar a vos ¿Ese ramo te hace acordar a mí? A ver, decime, Felipe ¿Vos me estás mirando a mí? ¿O estás mirando a otra persona? No Perdón, es lo, es lo más lindo que se me ocurrió Decirte, Tomás. No No las quiero A ver Hola de mi vista. Para mí vos no existís y yo para vos no existo, ¿ok? Vamos bien, Felipe. Vamos muy bien. A no desesperarte que este camino recién empieza y vas por el correcto. Te lo digo yo, que la conozco a Lu. Al principio ya empiezo viéndote, pero de repente te mira los ojos en un segundo y se enamora perdidamente de vos. Haceme caso de lo que te digo, vos haceme caso. ¿Te puedo preguntar por qué haces todo esto conmigo? Simple. Porque necesita a Gonzalo Libre para que la tarada de Felicitas no zumbe como una mosca alrededor de Vini. Es eso. Oh, ¡Qué bien! ¡Ay! Porque te quiero. Porque te quiero, mi amigo del alma, Facu! Felipe. Felipe. Felipe. Permiso. Sí. Mirá lo que te traje. Un regalito. ¿Para mí? Sí, abrilo. ¡Ay, hombre! Okay. Ay es un vestido. Sí. Ay qué oh, lindo, eso cortito, Mami. De mí, no, eso sí se ajusta así como abajo, qué <risas> lindo. Porque sí. quiero hacer las paces con vos y no quiero que nos peleemos nunca más. Puede ser. Yo también, Mami. No quiero que nos peleemos nunca más. ¿Querés que te haga las trenzas? Te queda bien. Tengo las trenzitas como cuando eras chiquita. Te acuerdas cuando eras chiquita te hacía todos los días las trenzas y te quedas así. Ay, me hacía... sí. Sí, si tienes ganas. Sí. sí, tengo ganas. Tienes. Ah, ¿Quieres que te ponga los zapatos después? Eh, bueno, mamá. ¿Te las abrocho? Como quieras, mamá, pero ya soy un poquito bastante grande. No, no, ya sé que sos grande. Lo que pasa es que quiero ser una buena mamá. Por eso. A veces sos muy buena mamá, pero otras... Más. Bueno. Ay, mami, lo hacía para enojarte, nada más. No. Sos la mejor mamá del mundo entero. Te, Te quiero un montón. Yo también, mi amor lindo esto de armar una linda escena familiar. ¿eh? Sí, la verdad es que tiene otro gustito, ¿no? Sí. Todo, todo, todo lo que vamos a cocinar ahora que somos una familia unida, ¿no? Bueno, igual a mí viejo algo me vas a tener que enseñar, porque a lo sumo te puedo condimentar una ensalada, así como... ¿Sabes qué vamos a hacer? Un día nos vamos a ir al restaurante mexicano, vamos a ponernos una cocina y vamos a experimentar ¡Ay! con... Me siento tan mal Pero bueno, los escucho acá en la cocina Y quiero estar con ustedes En realidad les vine a sacar una foto, pónganse Ya no estoy tan mal, a ver, a ver. Digan whisky. whisky Whisky. ¡Ay, están divinos! ¡Ay, oh. qué linda la familia! Estoy tan contenta Qué bueno, se me ocurrió hacer una celebración Una fiesta eh, ¿Les gustaría hacer en realidad un segundo casamiento? ¿Qué les parece? No, estos individuales no me gustan no, socorro. No, ¿Pero cómo que no te gustan? Son los individuales que ponemos cuando vienen visitas. No, no, Carmen. pero estos no. Yo quiero los que me regaló Inés, los que me dio mi suegra. Esos quiero que pongamos, porque son bien? más, más refinados, sí, yo... no sé. No, qué... La, las copas, sabes las que quiero? Las que me dio Leandro en Bariloche Las de cristal Esas quiero que pongamos Pero yo ya saqué las otras Carmen. No, pero la, no importa no sé, Se cambian la... Se vuelven a guardar sí, y se pero sacan están las guardadas No sé dónde De la alacena No puedo poner Bueno, la las la buscamos la busc toda. Las buscamos eh, Esas flores ahí Me tapan la, la, la visual no, Bueno, no sé bueno, bueno, por ahí las buscamos es el no problema? Sé. Estoy poniendo la mesa Con todas las cosas lindas De toda la Sí, pero quiero que esté perfecta la mesa Quiero que esté Que no nada, nada no cosita hace Carmen, al final que viene? Máxima te. ¿Quién te pensás que es más importante? ¿Máxima más Sorrellita o Ana? Ana Ana es muy importante para mí para... Quiero que esté perfecto, no me importa Socorro, todo tiene que salir bárbaro Está eso bien, no está que bien, quiero. está bien Carmen, al final, ¿sabes qué? Era mejor cuando trabajabas en el restaurante No estabas acá en casa Escúchame, ¿los cubiertos lo Sí, que los cubiertos o... bueno, sí feliz, para... Bueno, al final, cuando trabajo porque trabajo Cuando no trabajo porque no trabajo Tampoco nada te viene bien, Socorro Al final voy a pensar que no querés no, ¿Qué hacen, bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Todo bien? ¿Toman algo? Bien. Sí, sí, no sé, en realidad. O mejor sí, Sabes qué? Un Felicitas drink, ¿tenés? Ah. No, ese todavía no está. Todavía. ¿Todavía? ¿Esto qué quiere decir? Que, que muy prontito vamos a tener un trago que se llame Felicitas, ¿no? Eh, qué mal te veo, te veo muy mal. Sí, muy mal. sí. Disculpen una, una cosita, ¿ustedes sí. vinieron a indagar algo? ¿Hay algo que quieran saber? Y mira, si tenemos que ser sinceros, la verdad, pensamos que Gonzalo está atrás de Felicitas, pero no se anima como a avanzar, ¿viste? Como que está ahí... Sí, sí, por eso él se pelea con vos, porque piensa que está saliendo con ella, Caras. así ah, ah, ese pie piensa eso, es un idiota, un idiota. ¿No les parece que si le gusta Felicitas le tienen que ir y preguntar directamente a ella y no mandarlos a ustedes dos como laderos? Sí, sí, puede ser, aunque igualmente vos pues nada, ¿no? Con Felicitas, cero onda, no, no te parece atractiva para nada, nada. No. Mira, yo lo único que te puedo decir es que Felicita se está viniendo para acá. ¿Sí? Así que si su amiguito quiere tener algo con ella, va a ser mejor que no me dejes solo con Feli. ¿Me explico? ¿O no? Totalmente, no, totalmente. Sí, eh. Sí, sí, sí. Eh, Dejé ¿Vamos? una torta en el horno. Vamos, vamos porque sí, se quema. Chao, ¿eh? Después te traigo un pedacito si quieres. Dale, mañana, ¿eh? dale, hala. Feli, ¿cómo andas? Sí, soy yo, Vini. Eh, escúchame. Eh, ponete linda y venite ya mismo para el ciber Que algo me dice que Gonzalo está viniendo para acá Sí, Feli, sí, apúrate, Dale un beso ¿Cuál te gusta más, la azul o la gristiza? Eh, la gristiza, no, no, la que quieras vos A mí me gusta el azul, la cristiza bueno. es linda, pero me gusta el azul Ponete claro. el azul, sería bueno. con medias azules Qué ansiosa está No, Mirá no, sea, está. Es que te quiero ayudar en todo ah. porque desde hoy quiero ser la mejor esposa del mundo eh, Decirte todos los colores como a vos te gusta to todas las cosas y bueno. no ponerme nunca más celosa de nada eh, Te quería decir, a propósito, te agradezco ¿no? que, que le hayas invitado a Ana a comer no, y sí, no me tenés que agradecer, porque es, es, es nueva la nueva Carmen es, es así. Cada, eh, Ana es muy importante para mí, para vos, sobre todo para vos. Como es para vos, es para mí, porque a vos te hace feliz, a, a mí, mí me hace me, feliz, me, feliz. Todo lo que a vos te haga feliz, me, a mí me hace feliz. Anda poniéndote la camisa, ¿Puedo? las medias, todo, yo mira ¿Puedo? lo que traje. ¿Qué? Mientras vos te vas alistando, yo te voy ya haciendo el peinado, todo, ¿Vos? sí. ¿Vos? Bueno. Sí, sí, todo, todo lo que quieras. Bueno. Animadora de fiestas infantiles, ahí está. Con la fiesta de Patito te fue bárbaro, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, puede ser. O si no, ya sé, coleccionar algo. Algo algo exótico que, que te genere una pasión. ¿Se entiende? Que mi única pasión sos vos. Ah, ya sé, mi amor, y me encanta eso. Pero yo te digo que, que hagas algo que te gusta, para que te sientas libre y no, no dependas tanto de mí. Pero mira que a mí no me molesta depender de vos, ¿eh? No, bueno, pero eso trae sus consecuencias, porque después te pones celosa y si las chicas me firman el vlog. Y viste cómo es la cosa. Dale, busquemos algo entre los dos, algo que te apasione, que te guste mucho Bueno, está bien, algo que me gusta mucho es escribir Ahí está, ahí está, por qué no empiezas a escribir? Porque no es tan fácil, no sé sobre qué escribir A ver, eh... Ya sé, ya sé, te puedes poner un blog y escribir de todo lo que te pasa O sea, que, que estás enamorada, que, que te pones celosa, que no paras de pensar en mí Claro, hablaría sobre vos, sobre vos, sobre vos Y mis lectoras lo único que querrían hacer es conocerte Esto Es terrible, ¿eh? ¿Sos...? Te estoy hablando en serio. Yo no le voy a publicar mi vida privada a todo el mundo. ¿No me parece no, ético? mi amor, pero no tenés que poner tu nombre. O sea, lo puedes hacer anónimo, ¿entendés? Y qué sé yo, para mí es una buena forma de, de arrancar tu carrera como escritora. ¿Qué te parece? ¿Te gustamos? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? te gusta. Bueno, está bien, pues, hermano. ¿Está? Ven. Muy buena foto, eh, Blanca. Muy sí. bien. Sí, creo que voy a ser sí. fotógrafa, ¿sí? Sí, estaría sí, bueno. ¿Te parece? sí. Bueno, chicos, ¿por qué no...? No sé, cuéntenme qué hicieron en el día. Digo, son las cosas que hablan una familia normal, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Bueno, ¿quién empieza? Empiezo yo, empiezo yo. Eh, bueno, quiero decir que no entiendo cómo perdimos tanto tiempo en ser tan felices, ¿no? ¿Por qué, Blanca? Porque fuimos unos tontos. Sí. No sabíamos lo que queríamos, mi amor, ahora... Ay, mi amor, ay, le juro que pienso que estoy soñando. Pellíquenme para no... Fuerte, fuerte. ¡Ay! ¡Somos una familia normal! Al final no vino Gonzalo, te das cuenta que yo tengo razón Feli, puedes confiar en mí? Yo soy hombre, este pibe va a caer en cualquier momento Vas a ver me espero Ah, mira quién viene Hola ¿Qué haces? Hola eh, ¿me, podría, ¿Me podrías dejar solo con ella? No, ¿no ves que estoy hablando con ella? ¿Que estás loco vos? Bueno, cálmate, no quiero pelear Simplemente te pedí por favor que necesito hablar con ella, ¿puede ser? Está bien, venía, nada, dale Porque me lo pedís vos Gracias ¿eh? Y vos cuidado Te escucho. Qué linda que estás. Gracias. Eh, quería decirte algo importante. ¿Qué? Que no sé qué es lo que me pasa cuando te veo, cuando, cuando estoy al lado tuyo. Cuando, cuando me vas a reír, cuando pasa todo lo que pasa. Pero sé que me muero de celos si estás al lado de un pibe como vine y no soy yo. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? No, te vas a tener que explicar mejor porque no. Eh, ¿Qué? ¿Querés ser mi novia? ¿La verdad? ¿Querés que te diga la verdad? No. Buena. Bueno, Uy. permiso. Hola, hola a todos. Hola. Hola. Bueno, yo siempre traigo flores para Patito, sí. pero esta vez no. Son para vos, Carmen. ¡Ay, no! Me voy a poner a llorar. ¡No! No, no vale para eso. ¿No vale? Ah, Entonces no. también hay para vos, mi amor. Ah, ¡Ay, ¿verdad? no! Muy bien. Completo, vale. completito. Muchas gracias. Ay, gracias, Ay, gracias. Hola a todos. Hola. Hola. hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Ana? Bien. Como no me gusta venir con las manos vacías. Ah. Traje helado para todos. Tú es una genia. Oh, Mira, no, ya teníamos postre, pero la verdad que viene bien sí, no. siempre un poquito más por cuando viene el, el hambre de dulce. Sí, bueno, la verdad no, no te hubiera molestado, Ana. No, no, no es una molestia para mí, al contrario. No. Es un buen motivo para celebrar, ¿no? Ay, oh, Ana, muchas gracias por haber venido. Yo te quiero agradecer que viniste y te quiero pedir perdón además, porque eh, bueno. yo sé... Que un montón de veces te traté mal No, no, déjeme porque sí. Yo te traté mal y la verdad que es horrible eso Y te quiero pedir perdón Y te quiero decir que soy una nueva Carmen Y esta Carmen no tiene más celos de su marido Y quiero que todos seamos felices mm. Y los que quieren a mi familia, como vos Que sos una persona que quiere mucho a mi familia mm. Que esté bien, que esté feliz Y que por eso te recibimos así con esta cena Y además, sí, también, no, no, también ver, otra cosa sí. <ríe> Si me dejan terminar no, sí, eh, termina. Yo te quiero decir de todo corazón Que si alguna vez te hice daño eh, voluntario o involuntariamente eh, perdoname. Ah, está bien, gracias Carmen. Tus no. Palabras me conmueven No, no eso te las digo, te digo del corazón para vos, así. Y a eh, todos eh, ustedes eh. también les quiero pedir perdón por, por todas las ah, veces bien. que estuve. Ahora tenemos que ser todos felices. Me parece que es la única manera de vivir así, sí, disfrutando. Estoy con esa mentalidad ahora. Bueno, ¿no? ¿querés que sentemos? Así no estamos. ¿Un vasito? ¿O crees? No, voy a poner las flores ah, en, bueno, agua. Bueno, ¿Sí? bueno, en agua. ¿Sí? sí. Dale, dale. Estoy tan contenta que propongo brindar por nuestra familia. Eso, por nosotros. Sí. Por mamá y papá. Oh. Y por la felicidad. Ay, ¡Salud! Mm. ¡Qué rico Bueno, y para que este momento sea perfecto, yo tengo una sorpresa para Blanca. Para mí, ¿qué? sorpresa para mí? ¿Qué ondina? ¿Qué será? Ay, chico, no aguanto más. Me tengo culpa esta mentira horrible. Me pesa demasiado. Es una mentira Ay, muy. Pero bien. por Dios, mamá, ni se te ocurra decirle nada a papá. Por Dios, mira, yo te voy a decir algo. Si vos llegas a arruinar esta felicidad verdadera, que por fin podemos llegar a No, conocer... mamá, de verdadera no tiene nada. Nace de una mentira, Anto. Facu tiene razón. Sí, sí, tengo que hablar con papá. ¿Ni se te ocurra hablar con papá justo ahora? No, yo te apoyo, mamá, tenés que decirlo Sí, todo. sí, tengo que hablar con él, tengo que hablar Ay, con pero él Pero por sí. favor, por favor, se lo pido de rodillas, se lo ruego, en serio, por favor, no lo hagas, por favor, de verdad Pero sabes qué siento? Siento que, que él me quiere, ¿por qué? Porque está obligado a quererme, ¿entendés? Porque, porque le mintieron, al final tengo que mentir y hacer trampa para que me... ¿Tarán? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué está llorando? Nada, nada, me emocioné un poquito ¿Emoción? Ahora sí viene la emoción, mirá le compré un anillo para que te cases. ¡Ay, es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Mirá, es hermoso! ¡Ay, qué divino! ¡Es hermoso! ¡Es, her, es hermosa tu actitud también, Robert! Estás tan lindo todo. Ven, siéntate que te tengo que decir algo. Eh, te tengo que decir, eh, bueno, la verdad. ¿Cómo la verdad? ¿Qué, qué verdad? Ah. Eh, bueno que... ...que yo no estoy enferma ni me voy a morir. Todos me mintieron, ¿no?